¿Por qué hiciste eso, papá? Porque papá es muy inteligente Esto te saldrá muy caro, ni modo. falta es falta, su licencia de conductor, por favor Claro, pero me puede ayudar, ¿verdad? Usted se puede ayudar, depende cuánto tiempo y molestia quiere usarse Está bien Mi papá es muy inteligente <risa> sí, claro. Papi, eso no es inteligente porque no es correcto. Yo soy Bolivia.